Saludos a los amigos televidentes, eh, gracias a Telenor que nos da la oportunidad de tratar a propósito del 243 aniversario de San Francisco, este tema sobre origen y desarrollo de San Francisco de Macorís, los niveles de crecimiento, los sectores más dinámicos de la economía de San Francisco de Macorís, para eso nos acompaña y vamos a compartir eh, algunas ideas con relación al origen, desarrollo de San Francisco de Macorís. Aquí está el señor eh, Rafael Soriano, un gran amigo nuestro, a quien saludamos con mucho afecto, que va a compartir con nosotros este, este conversatorio sobre la actividad económica de San Francisco de Macorís. Bueno, sí, para, saludo, nos, para nosotros es un verdadero honor, Juan compartir con los amables televidentes de Telenor. Eh, Real y efectivamente vamos, iremos a hablar eh, sobre la historia de nuestra querida San Francisco, pero también los retos eh, de, de esta pujante ciudad, eh, las amenazas, eh, las debilidades que afrontan y su fortaleza, obviamente, pues estaremos expresándola aquí, Compartiendo contigo, tú eres un profesor que tiene conocimientos vastos sobre la historia de esta ciudad Y entonces pues nos retroalimentaremos eh, No obstante decirte que yo estuve eh, en el 200 aniversario Estuve eh, eh, compartiendo de la ciudad de San Francisco en el 1978 Sí, eh, precisamente yo también fui del comité organizador En el 200 de aniversario junto a ese coordinador incansable que era Félix Tavera, que le Efe. rendimos un homenaje póstumo. Así es. Que mantuvo año por año la celebración del aniversario de San Francisco. Totalmente de, de acuerdo, completamente eh, de acuerdo. Y tenemos que rendirle homenaje, un gran mérito a ese gran luchador que fue nuestro amigo dirigente eh, Félix, un gran ciudadano, Franco Macorizano, Félix Tavera. Así bueno, lo. entonces, vamos a comenzar a hablar que cuáles fueron los eh, las primeras actividades, digamos, vamos a enfocar desde el punto de vista económico de San Francisco de Macorís. Precisamente, San Francisco de Macorís, eh, la fundación se establece en el año 1778, sí. pero la resolución establece... Eh, desde la Vega porque nosotros éramos una, una villa de la Vega, así es. de la Vega, una dependencia de la Vega, sí, sí. porque San Francisco de Macorís fue de, fue precisamente una dependencia tanto de la Vega, de Santiago y de Moca en alguna ocasión uh -huh. y entonces en el año 1776 se establece esa disposición de que San Francisco de Macorís Fuera convertida en, en, en ciudad con el nombre de San Francisco de Macorís, pero es en el año 1778 que se asume, que se ejecuta Ese ya esa disposición. la oficialización de que o, San Francisco exacto, es. La oficialización. Entonces, eh, fíjense, pero tenemos que hablar de cómo se origina San Francisco, porque para hablar del desarrollo tenemos que hablar cómo se origina, porque a partir de eso que se puede entender la dinámica propia. De, esta, de este pueblo, de este municipio de San Francisco de Macorís. Pues precisamente, eh, San Francisco de Macorís, antes inclusive hay ciudades que tienen ya más de 500 años, como el caso de La Vega, el caso de Higüey, el caso de Azoa, eh, y otros municipios que se fundaron, eh, Sánchez Ramírez, Cotuí. Sí, que Cotuí. Es, surgieron primero que San Francisco de Macorís. Sí, sí. Y sin embargo, por eso hay que explicar el origen, porque... San Francisco de Macorís en términos de crecimiento, como vamos a ver más adelante, pues ha avanzado muy, más que, es, que es, esas ciudades que surgieron antes. Así es. Entonces, que se habla que San Francisco era una especie de punto de encuentro, de descanso podríamos decir, entre las personas que se movilizaban desde La Vega, Moca eh, y toda esa zona desde de Salcedo. Se desplazaban Cotuí, Cotuí, y esa, de Cotuí, de sí, La Vega, ahí. Sí, y se desplazaban desde esa zona del Cibao, digamos Cibao Central, hacia las costas, sí. y entonces descansaban aquí, y precisamente ahí donde está la Fortaleza Duarte, en la proximidad, de, cerca del río Jaya, ahí es que surge la ciudad, aunque se habla de que fue una pareja que vino uno de La Vega y otro de Cotuí y que se ubica de que, bueno, que se ubicaron en las Guasumas, otro dice que es donde lo que hoy es el acto de las abielas. pero el origen de San Francisco está en lo que se denomina el casco urbano, entre el, y esa es la primera, o sea, la primera ubicación de la ciudad es lo que se llama el casco urbano, las calles San Francisco, 27 de febrero, Luperón, eh, hasta la calle Castillo, entonces ¿Sí? esa, esa fue la primera o sea, ahí es que surge San Francisco y por eso las primeras actividades comerciales se desarrollan ahí en esa zona eh, y pues se puede inclusive más adelante también vamos a mencionar algunos de, eh, de, de los negocios podríamos decir eh, más significativos de San Francisco desde su origen de, desde el año ya en el siglo XIX porque surge en el año 1778 pero ya para el siglo XIX comienza a desarrollarse como tal, como ciudad, siendo inclusive la República Dominicana a, a haber sido invadida por, por Haití. Y ahí es que comienza a, precisamente la ciudad a conformarse ya y a desarrollar actividad comer, eh, económica propiamente dicha. Mira, en esa zona que, que usted bien ha demarcado como el principio, de la ciudad de San Francisco de Macorís, eh, ahí estaban eh, Próximo a la fortaleza, estaba el mercado. El que, mercado, que dice, eh, después le denominaba Mercado Viejo. Mercado Viejo. Después de los años 70. Eh, ahí se estuvieron eh, edificios eh, que son icónicos sí. eh, con relación a esa, a esa época. Y ya en el 1900, Badía Tiyan, hizo una construcción muy glamorosa sí. eh, para esos tiempos, fue realmente eh, muy, muy hermosa, muy esplendorosa. Eh, existen otras eh, importantes edificaciones eh, que, se, que se relacionaron con ese entorno de, de crecimiento, de desarrollo que, que, que existía porque el mercado era el centro Comercial de San Francisco de Macorís bueno decir que, que la gente venía con su caballo sí. Y amarraba su caballo Por eso es que esas calles son estrechas Por ahí, porque antes Las calles eran no eran para vehículos Sino para Caballo, era que corrían Por ahí por ahí, por ahí circulaban eh, eh, eh, eh, O sea, el carro más moderno Era un caballo sí. eh, eh, No existía otro transporte Ya eso llegó en el 1920 25 fueron los primeros vehículos que llegaron a esta zona. Sí, pues decía sí, inclusive después de los 70 mercado viejo, porque al inaugurarse un nuevo mercado, por eso el actual mercado le decían mercado nuevo. Le, Todavía le hay personas que dicen mercado nuevo. Así Aunque en definitiva el mercado viejo desapareció, como sabemos, pero hace es como una de cada bueno que destruyó esa. Es así. bueno decirle a los jóvenes que estamos hablando del mercado donde está la Plaza Duarte, ubicada ahora. Exacto. Donde se quemó, que se quemó todo eso, un voraje incendio hace algunos años. Sí. Y entonces esas edificaciones fueron destruidas y entonces se construyó la Plaza Duarte. Ahí existía el mercado entre la Olegario Tenares y la Papi Olivier en la San Francisco. La Olegario Tenares decía, él es la calle más estrecha porque... Fue una de las primeras calles que se creó por ahí. Así ah, es, y la sí, más de corta, de... y la más corta. Y la más corta de sí, todas las sí, calles. Sí, eh, eh, eh, sí. Esa, esa es una zona eh, que está impregnada de historia, donde refleja eh, ya el principio de la fundación de nuestra ciudad, San Francisco sí. de Macorís. Bueno, y a, también además de lo que usted mencionaba, Badía Tillán, hay que mencionarse que la fortaleza, lo que lo que se denomina hoy el grupo RICE, sí, que son unas edificaciones que todavía mantienen la arquitectura de ese tiempo. Obviamente. Ahí mismo estaban eh, los Laján, que tenían Laján. una tienda ahí, y además tenían negocio próximo a la fortaleza. Sí, sí, sí, Arte, sí. siempre se dedicaron a los negocios de cambio de divisas, de remesas. Sí, los Atala. Sí, los Atala, sí. Y... Eh, a propósito, frente al mercado, ahí se desarrolló lo que se llaman, inclusive los chinos que tenían negocios ahí, que decían no, los chinos pobres. Eh, estamos ahí, hablando... Hay una diferencia, decían los chinos pobres, porque fueron una generación de chinos que llegaron, inclusive desde Cuba, y esos chinos vinieron eh, a trabajar para acá. Sí, Después, sí, fueron desarrollando sí. actividad comercial, a, como producto eh, de su actitud eso emprendedora. Es, en la PAPI sí, Oliviera y sí, en la PAPI. Sí, inclusive papia. ahí en la... En la Villini eh, en la había Villini. un clásico restaurante chino ahí que servía un famoso mondongo, que sí. la gente que venía de la zona rural venía a eso, a ese restaurante. Ese, esos son reminiscencias de, de los chinos pobres. Así es, así es. Esos son es. reminiscencias de nuestra querida ciudad San Francisco, que real y efectivamente eh, estuvo en, en su principio, como todas las ciudades, un proceso de gestación, de evolución, de transformación que fue impactada de, de una manera económica y fue fortalecida eh, cuando se construye el ferrocarril La Vega Sánchez, que fue una obra extraordinaria que transportaba una serie de productos hacia el puerto de Sánchez, sí. que era un puerto muy fluido, un puerto muy activo económicamente hablando, que venía de La Vega hacía algunos cruces por algunos eh, eh, campos aledaños, venía aquí a San Francisco, Pimentel, con todo eso, Hostos, eh, toda esa zona, eh, y hasta llegar a Sánchez. Realmente eso fue un hito en la historia del transporte, tanto de mercancía como de personas, que revolucionó de manera din dinámica e impactó la economía de, de, de toda esta parte geográfica de, del Cibao Central. A propósito de eso, eh, Soriano, hay que originalmente el tren no cruzaba por San Francisco, sino que iba desde La Vega, cruzaba por la zona de Cenoví, que hay una zona que le dicen Los Rieles. Los ahí? Rieles, sí, sí. Y ahí cruzaba por lo que es La Guarana actualmente, sí, llegaba sí. a Pimentel y a Sánchez. Inclusive esos pueblos, Sánchez y, eh, y Pimentel, se desarrollaron como ciudades a partir del, del que cruzaba del el tren impacto por ahí. del auto y, y del era tren. eran ciudades que tenían un auge extraordinario cuando se cuando funcionaba el tren, que era un tren más de carga, como decía. Sí, poco, pero, pero el objetivo era sacar productos de aquí, de, de la zona del Cibao, y trasladar al Sánchez para fines de exportación. En el caso de San Francisco, fue una demanda de los comerciantes sobre todo y los productores. Así es. Como ciudad en desarrollo de San Francisco. Y entonces por eso se hizo esa entrada del tren <risa> aquí a San Francisco desde la zona de, desde allá de los rieles de, de el Cenoví. Sí. Y entonces por eso fue que se estableció. ¿Qué indica eso? Que cuando entonces no se puede decir que San Francisco se desarrolló producto de, de que el tren cruzaba por aquí. Sino que el, el tren fue como una demanda pro, ya, a partir de lo que es la actividad ya, de producción y ya, comercio. Ya se de comenzó, en esa época se comenzó, eh, tomar en cuenta bien esto, en esa época se comenzó lo que San Francisco ha tenido, que ha sido un pueblo revolucionario, un pueblo que ha procurado eh, pues lograrse, labrarse y eh, conseguir sus logros a través de eh, la parte. Eh, positiva, la parte suave o la parte de la demanda, sí. ahí comienza eh, importante esa reseña que tú has establecido porque el, el, el tren y el auto que el auto era el que transportaba a las personas eh, con un canato detrás que lo llevaba a su destino, lo movía eh, dinamizó toda esa zona pero aquí en San Francisco para que penetrar aquí hubo que... Eh, a, llamar la atención. Sí, Hubo esa, que hacer la oye. primera, quizás la primera protesta que se, se dice hicieron que aquí en San Francisco. Francisco. es un pueblo rebelde, porque inclusive en cuando la independencia nacional, uno de los pueblos que se hicieron escaramuzas podríamos decir así, de defendiendo las la ideas de la independencia del año 1844 fue la República Dominicana, así también... En la, restauración, la restauración y en la guerra del Y en la guerra 65. de abril de 1965, pero también la lucha en contra de la invasión norteamericana, hubo eh, manifestaciones en San Francisco de Macorís. En el 16. Se han reseñado ahí en los escritos que se han hecho, testimoniales, y hay que reconocer los aportes que hizo el chino Ferreira, en términos de ese aporte de histórico. De recopilar. De, de recopilar información, pero además un gran investigador sobre lo que es la historia de San Francisco. Pero lo más importante que hizo el Chino Ferreira fue la historia testimonial, que él pues, entrevistó a muchas personas que dieron testimonio de lo que eran sus abuelos, sus su padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y entonces eh, que fueron personas quienes formaron fueron jugaron un rol importante en lo que es el origen de San Francisco de Macorís desde el punto de vista de su actividad económica, fueron comerciantes, agricultores que desarrollaron actividades porque precisamente debemos eh, reseñar, eh, Soriano, cuáles son las actividades más importantes de San Francisco de Macorís desde su origen, porque además de la actividad ganadera como resultado, como decíamos, del traslado de ganado, desde el Cibao Central hacia las costas, sobre todo, pues llegó un momento que hay personas que comenzaron a establecerse en San Francisco. No solamente cruzaban por aquí, sino se comenzó a crear una especie de albergue. Así es. Además de que ellos descansaban, comenzó a desarrollarse alguna actividad comercial para darle servicio a esas personas que descansaban aquí eh, y para cruzar para el otro pueblo. Entonces, se fue desarrollando la actividad ganadera, y posteriormente se desarrolló la actividad de producción de cacao y de café así que es importante decirlo así inclusive las mejores tierras eh, las sabanas como decían la utilizaban para la producción de ganado y por eso es que en la zona montañosa es donde se desarrolla con más intensidad la producción de cacao y la producción y de y café y la producción de café o sea, pero además que las tierras de, de la zona montañosa tenía un costo menor y la persona ta, la ocupaba muchas la veces ocupaban verdad pero la tierra ya ya no había un interés un valor monetario mayor y entonces solamente los más los que tenían mayores posibilidades eh, que eran los ganaderos eran los que adquirían esa tierra y podían inclusive comprarla así es. entonces o que tenían más poder porque recordemos que santana como presidente era un atero, o sea, era un pro, gran productor ganadero, o sea, sí. el, pro, el sector ganadero eh, desde la independ, o desde antes de la independencia. Desde el, el, era, cuando la independencia de Núñez de Cáceres sí. fueron eh, eh, ese mismo grupo que se conformaron, que estructuraron para producir la independencia de Haití, Exacto, y que sí. eh, eh, obviamente fracasó, pero hubo una, un, un, una gestión, un esfuerzo colectivo para procurar la independencia de la República Dominicana. Exacto, entonces ahí eh, va transformándose, la pro, diversificándose, podríamos decir, desde simple producción ganadera hacia producción agrícola, sobre todo la producción de cacao. De cacao. Y eh, hay que explicar eso porque, y por qué también la producción de café. Porque llegó un momento, en la década de los 50 y 60, que la producción de café en San Francisco de Macorís tenía generaba una, un dinamismo mayor que la misma producción de cacao. Claro, eh, eh, los meses de septiembre y octubre eran meses que las escuelas en esta zona se cerraban para sí, que sí. todo el mundo se integrara a la recolección. El año escolar en la zona rural, sí. en la zona cafetalera, eh, comenzaba eh, eh, eh. en el mes de enero. era Correcto. Eh. No, no había... No había eh, eh, eh, eh, espacio a las escuelas y no a la producción de café. Exacto. Entonces, en, en la ciudad comenzaba en el mes de septiembre, el año escolar, pero en la zona rural era en el mes de enero. Así es. Hasta, hasta que comenzara entonces la, la, el periodo de recolección del café. Así es. Sí, pero en, a principios de los 70 hubo una situación de sec, una fuerte sequía que diezmó eh, la producción de café y después se agregó la... la la, Las la, roya, roya, del la café, roya del café. Que eso prácticamente ya en esa zona, sobre todo en, en, la, en la área de influencia de la cordillera septentrional, ya no hay café. Prácticamente es muy poco eh, producción de café y predominantemente entonces se pasó a la producción de cacao. Eso significa que la producción de cacao entonces se convirtió, después de esa, ese periodo de los 70, en la principal actividad de producción de San Francisco y de la provincia de Duarte representando a partir de ahí, de los años ya 80, el 60% de la producción de cacao del país, la provincia de Duarte. Y que bueno, actualmente, tanto en San Francisco y sobre todo en San Francisco y en Castillo, es donde hay mayor, eh, digamos, predominancia de, de la producción de cacao. De, y, que, y sobre todo y sobre todo también en Castilla hay mucho cacao orgánico ah, bueno, eh, sí. Que es uno de los principales, o somos los principales productores del mundo de cacao orgánico el Cacao que se fermenta, que se procesa bajo un esquema eh, diferente al tradicional, al tipo Sánchez Que era el que se secaba a, a cielo abierto, en el sol, así sí. Pero este tiene unos, una metodología diferente le da unos ciertos aromas, le dan matices, le dan olores especiales y gustos diferentes a lo que es el cacao ya refinado y el cacao procesado. Indiscutiblemente hemos avanzado extraordinariamente en la producción de cacao, pero hay que señalar también la producción de arroz eh, en la provincia de Duarte, sobre todo en la parte que se denomina el Bajo Yuna, aunque claro, en la parte que tiene que ver con los campos de la vega, de Sánchez Ramírez y de Nagua también hay una producción importante de arroz. ¿Por qué señalo de, las demás provincias? Porque la actividad comercial en San Francisco es influenciada también por esas actividades agrícolas de las demás provincias. Así es. Por ser San Francisco la principal, digamos, centro comercial, por eso denominan capital, de, centro de, no solamente comercial, sino también de servicio de la región nordeste. Por eso, gran parte del dinamismo de los ingresos, digamos, que se producen por la producción de arroz en, la en el resto de la provincia de Duarte, más Sánchez Ramírez, la zona más próxima de La Vega, San Francisco y de Nagua, pues entonces eso genera también un dinamismo adicional en, de la actividad económica de San Francisco. Soriano, después de haber hecho un recuento histórico sobre la, cómo surge San Francisco en, desde su punto de vista de la dinámica económica, ahora vamos a hablar de los sectores más dinámicos, de, lo que más, de los sectores económicos más importantes de San Francisco. Aquí hay, aquí eh, hay mucho, aquí hay mucho, Juan, porque eh, la economía de nosotros es diversa se mueve en diferentes matices, en diferentes órdenes. Fíjate que podíamos hablar, eh, sectores eh, de la eh, ganadería han estado medio, eh, si se quiere, medio, no han crecido en el desarrollo sí. de su potencia, pero el sector productor de cacao es un sector importante.